Oiga Esteban, yo pensé Esteban, que usted había mejorado un poco Esteban, pídale a Dios, que Dios lo cambie, que Dios lo transforme Mamá, pero venga, no sea así, entienda que esto es lo que me gusta, la música en mi vida, te escucha Más yo sé mi mami, que yo a ti te he fallado, muchas veces traicionado y piensas que yo estoy a un Sé que no he sido el mejor hijo, pero mami lo intentó. Y para ti siempre lo mejor, ok, hey. hey Y me partiría el corazón si en un futuro tú no estás conmigo Pero entiende a tu hijo, oh. mami entiende que vendría vida nueva mami mis canciones andan sonando mucha gente aceptando y eso es que estoy empezando ey gracias por darme la vida mami gracias a ti estoy aquí ey gracias por hacerme feliz ey gracias por creer en mí sé que muchas dificultades rodean pero la vida es así pero juntos saldremos de aquí ten fe que eso va a ser así desde que murió mi padre tú te has encargado de mí salías a la calle por mí gracias mami por ser así y a pesar de lo eso mami porque siempre tuviste para mí no hijo gracias a ti te amo mucho mami entiendes Atención, Stay, el Star, dímelo de Lutz, dímelo JP, el Fatno, curaba la Tierra del Sol, ok, el Star.